plataforma web a la cual todas las personas que tengan interés en poner en adopción un perrito van a poder cargar las características, los datos y las fotos de las mascotas que quieran poner en adopción. Bien. ¿Esto a partir de cuándo ya está funcionando? Esto ya está funcionando hace semana y media, ahí Carlitos enseguida les va a pasar toda la info, pero ya tenemos cerca de 17 perritos subidos a la página y más de seis en adopción en la última semana. Previamente, para que la persona pueda dar en la adopción al perrito, primero tiene que registrarse en esta página, en esta plataforma web, que ahí te van a, le van a pedir a la persona los datos personales este, y alrededor de 48 horas recién va a tener el link al cual va a poder este, subir todas las características del perrito. Desde la MUNI, el administrador de la página va a verificar que todos esos datos estén en condiciones. Por otro lado, la persona que quiera adoptarlo debe hacer la misma temática, meterse en ciudadanía digital dentro de la MUNI de Cruz, ir a la sección mascotas, cargar sus datos, y ahí inmediatamente hace el match con la persona que sea el titular o el propietario del perrito o del gato que quiera adoptar. A partir de ahí ya se ponen de acuerdo, pero sí la MUNI sigue el seguimiento. ¿Por qué? Porque tanto el propietario como la persona que quiera adoptar el perrito o el gato... Pueden solicitar o la castración, eso lo damos nosotros como un servicio adicional totalmente gratuito y como vos dijiste recién, no es solamente para los vecinos de Godoy Cruz, sino es para cualquier vecino de la provincia de Mendoza. Es, es innovador, digo, en el departamento, ¿hay otros departamentos que ya tienen este tipo de página virtual o eh, Godoy Cruz es pionero? No, como dijimos recién, yo creo que Godoy Cruz es pionera, está dando el puntapié inicial en este tipo de temáticas, que es de una importancia pública notoria y que tiene un alto impacto social. Bueno, también a su lado... ...está Carlos Pérez, que es eh, quien está a cargo de la, de la, de la plataforma, ¿no? Eh, es importante tener en cuenta que hay un número interesante... ...siendo que ha empezado hace muy poco, ¿no? Sí, tenemos muchas consultas al respecto a la página... ...y, y se, ha, se ha incrementado mucho la, la demanda... Eh, ...y ha tomado conciencia la gente de cómo adoptar... ...y la verdad que es muy buena la plataforma, está funcionando. Más que las personas ingresan a la página de Cruz, ...se tienen que hacer eh, ingresar a la ciudadanía digital... Sí, eso va a demorar, una, como decía Natalia, unas 24 horas en que le den la acreditación. Una vez que esté eso, puede llegar a empezar a subir. Sí, la idea también es, no solamente con la, las adopciones que se hacen todos los sábados en Parque Venegas, sino también encontrarles esa, esa, esa casa a las mascotas que tenemos en los barrios. El mismo vecino por ahí, si no es de ellos, puedan subirlo a la plataforma. Es muy importante teniendo en cuenta la cantidad de mascotas que están en la calle, ¿no? de, de perritos, de gatos, que encontramos por allí sin ningún dueño. Totalmente. Es una de las herramientas más que le damos a los vecinos para que puedan hacerlo y poder encontrar una casa a esas mascotas. Eh, la plataforma, bueno, como te decía recién, una vez que se cargan los animales, tiene una aprobación para verificar los datos que sean correctos de la mascota, del propietario. Y después se hace un pequeño seguimiento, que eso es bastante importante para ver, una vez que sea adoptado, ofrecerle los servicios que tiene el municipio, como es para esterilización. Eh, normalmente seguimos al que lo dio una adopción y al adoptante nuevo. Por último, ¿podés dar de nuevo la página si lo tienen en cuenta? Sí, la página es www.goycruz.gov.ar. Una vez que ingresan ahí, se meten en el link Ciudadanía Digital. Una vez que se, hacen, se asocian, les va a llegar un link con la, la, la clave. Y ahí pueden ingresar y empezar a subir las mascotas que quieran o ver las mascotas que tenemos disponibles.